Para responder esta pregunta, primero a mí me gustaría eh, definir ciertos conceptos que eh, muchas veces escuchamos a diario, pero que no necesariamente los tenemos claros, ¿bien? Primero, la noción de género, que por género entendemos estos comportamientos culturalmente asignados a cada sexo en razón del de significado que se le ha atribuido a eh, la diferencia sexual, ¿bien? bien Luego entonces, ¿qué es la perspectiva de género? Básicamente la perspectiva de género es una técnica que se utiliza para hacer frente a la discriminación eh, en contra de las mujeres. ¿Y en qué consiste? Consiste en adelantarnos a las consecuencias que pueden, tomar, eh, que pueden tener ciertas decisiones que podemos adoptar consecuencias que impactan de manera diferenciada entre hombres y mujeres en razón de la desigualdad estructural que está asentada, ¿no es cierto?, en las bases del orden social, ¿bien? Entonces, precisada la noción de género y precisada la noción de perspectiva de género, eh, podemos adentrarnos en la respuesta, ¿no? eh, Hay diversas razones por las que podríamos justificar por qué es necesaria la, la incorporación de la perspectiva de género para la elaboración de una nueva constitución. Hay razones de orden formal y solo para aventurarme con una de ellas, ya en el año 95 Chile se comprometió, en la cuarta conferencia mundial sobre la mujer que se realizó en Beijing, se comprometió eh, y se obligó a incorporar la perspectiva de género en el actuar de los agentes del Estado. Es decir, ya en el año 95 Chile asumió la obligación de incorporar esta técnica y eh, asumir su deber de eh, poner atención a las consecuencias que eh, diversas decisiones de orden político pueden tener eh, entre hombres y mujeres y aventurarse o adelantarse, mejor dicho, a este eh, impacto diferenciado por razón de género. Bien, así podemos encontrar diversas razones, sobre todo a través de la suscripción de tratados internacionales que ha, que ha, que ha, ratificado, que ha ratificado Chile, bien. Pero por cierto, las razones que a mí me gustaría destacar son razones eh, de justicia, básicamente. Bien, eh, de orden económica y de orden social. Cuestiones que también escuchamos a diario en los medios de comunicación y que está, eh, es de conocimiento público, ¿no es cierto? Cuestiones como la brecha salarial de género, eh, la carga desproporcionada eh, del trabajo no retribuido en los hombros de las mujeres en relación a los varones, eh, la violencia en contra de las mujeres, donde según estudios nacionales el 70% de las mujeres eh, reconoce haber sufrido eh, violencia psicológica, física o sexual de alguno de sus compañeros sentimentales, eh, la escasa participación de las mujeres en cargo eh, de alto poder, por decirlo de algún modo, ¿bien? y toda esta cifra que... Eh, que nos permiten identificarlas como razones de justicia para incorporar la perspectiva de género en eh, la elaboración de una nueva constitución. Todas estas cifras, en definitiva, lo que hacen es eh, expresar una realidad eh, concreta que es que las mujeres hasta ahora hemos sido titulares de una ciudadanía de segunda clase. Bien. Eh, y sin ánimo de extenderme, eh, esta ciudadanía de segunda clase lo podemos retrotraer hasta eh, los inicios de la modernidad, cuando se empieza a hablar recién del primer pacto social, ¿bien? Eh, y resulta ser, ¿no es cierto?, que esta ciudadanía de segunda clase, ¿en qué se traduce? Se traduce en que las experiencias de las mujeres, conforme han sido socializadas sus vidas, por el orden de género en el que está muy inmerso, las experiencias de las mujeres... Um, han sido eh, soslayadas, ¿bien? Y qué es lo que permitiría entonces la incorporación de la perspectiva de género y por qué la podríamos justificar en, en términos bien resumidos, es eh, que a través de esta podremos hacernos cargos de las experiencias diversas y múltiples de las mujeres en relación a los varones, podríamos de esta forma entonces poner en valor eh, sus realidades, sus necesidades, en definitiva sus experiencias y eh, de esta manera habilitar ¿no es cierto? la posibilidad de que las mujeres puedan alcanzar eh, mejores niveles o una ciudadanía eh, mucho más plena de la que hasta hoy día ostentan. Sin duda debe abordarse eh, la violencia en contra de las mujeres. Eh, sin duda debe abordarse eh, la garantía de la realización de sus derechos sexuales y reproductivos. Sin duda debe abordarse eh, el, el tema del cuidado. Eh, y sin duda debería consagrarse y abordarse el tema de la participación paritaria de las mujeres y de los hombres en cargos de poder. De repente esto puede sonar un poco excéntrico, ¿no? Eh, para, para algunas personas, ¿no? Pero solo, solo hacer mención a que, por ejemplo, eh, cuestiones como la violencia o, la, o garantizar una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, o familiar, están garantizados, por ejemplo, en países vecinos como Bolivia o Ecuador. La garantía a las mujeres eh, y a los hombres, por supuesto, del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, también están garantizados en las constituciones de Bolivia y Ecuador. La cuestión relacionada con el cuidado. Eh, aquí la Constitución de Ecuador da lección en esta materia, porque eh, pone énfasis y destaca expresamente que el Estado tiene como obligación impu impulsar la corresponsabilidad y la, re la reciprocidad de, entre hombres y mujeres en el trabajo doméstico. Vemos entonces cómo se empieza a diluir esta, eh, en constituciones de países hermanos, digamos, se empieza a diluir esta eh, distinción falsa entre el mundo de lo público y lo privado y la constitución, esta norma básica, fundamental, que parece hacerse cargo siempre de cuestiones tan características de lo masculino como el poder político, se adentra se adentra a eh, la realidad de la esfera privada, y en concreto, la realidad de la esfera eh, familiar. Y el tema de la participación paritaria en cargos de poder también se puede observar en constituciones como la boliviana, la argentina, la ecuatoriana, la colombiana, y ya cruzando el Atlántico en eh, la francesa. ¿Bien? Ahora bien... <ríe> Cuando, cuando se conversan estos temas o, o, o se plantean preguntas como la que tú me estás haciendo, hay, como una, y hay un interés legítimo eh, de la población de creer que uno responda y diga mira, eh, debería establecerse en el artículo X eh, el principio tanto y debería definirse de tal manera. Eso lo más seguro es que en entrevistas como las que estamos haciendo ahora, la entrevistada entrevistado o la entrevistado, la entrevistado no, te lo va, no te lo va a plantear porque es una tarea compleja, uno podría dar una aproximación en base a, a, a las constituciones eh, vecinas o eh, como las que acabo de señalar, pero sí uno puede aproximar las bases sobre las que se debe fundar temáticas como las que acabo de indicar. Bien. Y en eso me quiero detener y al respecto, todas estas cuestiones, van a fluir, todas estas temáticas o estos énfasis van a fluir en la medida en que eh, se consagre el principio de la igualdad de género. ¿Bien? Principio que por detrás tiene el reconocimiento, ¿no es cierto?, del carácter estructural de la discriminación que se ejerce en contra de las mujeres. ¿Y cuál es la, la, la cualidad, no es cierto, del de, eh, reconocimiento de la discriminación estructural, de la discriminación que se ejerce en contra de las mujeres? Es que nos permite tensionar, tensionar la forma en que tradicionalmente se ha afrontado la discriminación. ¿Bien? Entender la discriminación contra las mujeres como un fenómeno estructural, nos permite entenderlo como un fenómeno sistémico, un fenómeno de poder. Bien. como un fenómeno que no es aislado, que no es particular, sino que opera a través de diversos frentes eh, y a, a lo largo de toda la vida de las mujeres, eh, con rasgos de orden económico, con rasgos de orden eh, social, con rasgos de orden político, con rasgos de orden eh, cultural. Bien, dicho ello, y si tú me permites, eh, yo a mí me gustaría plantear tres directrices que hay que tener en cuenta. Si, si, si, un, si un convencional me dijera qué debería tener en cuenta para poder incorporar ciertas temáticas, yo le plantearía tres directrices. Le diría, mire, usted tiene que pensar teniendo en cuenta tres ideas. Tres ideas que, como digo, van a, van a hacer decantar las temáticas fundamentales que importan, para realizar la igualdad de género. Primero, desmasculinizar el sujeto de derecho. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Significa desembarazarnos del clásico sujeto de derecho que pretende ser neutral, que pretende ser universal, pero que en definitiva lo que tiene es un semblante masculino. ¿Bien? Y eh, al desembarazarnos de este sujeto de derecho eh, masculino, aunque, aunque pretende ser neutral, al desembarazarnos de este, lo que hacemos es aproximarnos a otras realidades, eh, a otras experiencias de nuevo, ¿bien? Que eh, permite ampliar, ¿no es cierto?, eh, este sujeto y de esta manera abarcar las experiencias distintas eh, de las mujeres entre las cuales está eh, la experiencia de la violencia, su relación con el cuidado, la autonomía corporal, la condición en general de grupo subordinado. Una segunda directriz sería... Eh, de nuevo, incorporar la noción de opresión estructural, ¿no es cierto? Entender eh, el fenómeno de la discriminación como un fenómeno sistémico y, ojo, examinar cada decisión política porque hay muchas formas de opresión que se ejercen a través de decisiones políticas muy bien intencionadas, pero que a la postre traen consecuencias diferenciadas y eh, perjudiciales para las mujeres. Y por último, la última directriz que yo plantearía eh, para que un convencional tenga en cuenta y, y de esta manera un poco se decantaran las temáticas importantes para las mujeres, es que se piense el espacio público y el espacio privado como, un espacio, como dos espacios que no, no deben observarse de manera dicotómica, sino que son dos espacios que deben pensarse interrelacionadamente lo que sucede en el espacio público es permitido por lo que está sucediendo en el espacio privado, porque hay alguien que está en la casa cuidando, ordenando, guardando de los hijos, etc. ¿Y eso en qué se traduce? En poner en, poner en valor el espacio privado, el espacio de la familia, que, de nuevo, tradicionalmente se ha eh, asignado como al espacio propio de las mujeres. Y con ello entonces revaloramos, eh, ponemos en valor, ¿no es cierto?, eh, la experiencia de las mujeres en este espacio. Este impacto concreto sería eh, provocar de nuevo una ampliación del sujeto de derecho tradicional y eso significaría tensionar el carácter masculino del derecho en general. ¿no? Eh, provoca discutir eh, o provoca una discusión en torno a respecto de quién estamos legislando, respecto de qué necesidades estamos atendiendo, las de este tradicional sujeto que en definitiva es un varón, o la de un sujeto mucho más ampliado en donde deben incorporarse sus experiencias de vida marcadas por la realidad del espacio privado, por la violencia en el ámbito público como en el ámbito privado, como... Eh, su vida se marca a través de las experiencias de cuidado, etc. A su vez ello, la ampliación de este sujeto de derecho deriva en un impacto, a mi juicio, de segundo orden. Y es que eh, la incorporación de la perspectiva de género en la constitución lo que va a permitir es realizar una efectiva pertenencia de las mujeres a la comunidad política, ya no solo nominalmente porque eso incluso puede estar ya dado por sentado gracias a la paridad que tiene que, um, a, a, la, a la paridad en la convención constitucional, sino que eh, se garantizaría eh, su pertenencia ahora sustantivamente, porque sus temáticas van a estar recogidas en la carta fundamental, la base de nuestro ordenamiento jurídico. Y ello deriva a su vez en algo que eh, ha sido la temática en definitiva de, de por qué hoy día, o sea, ha sido la razón de por qué hoy día estamos discutiendo la constitución, la posible nueva constitución, que es la, la legitimidad antes reclamábamos la falta de legitimidad de esta nueva constitución porque se creó en un, en un espacio cerrado, en un contexto de dictadura, en fin. Bueno, esa legitimidad hoy día se puede ampliar con la incorporación de la perspectiva de género, eh, porque al incorporar estas nuevas experiencias, el pacto social adquiere una legitimidad que nunca antes, que nunca antes había tenido. ¿Bien? Eh, de otro modo... De otro modo, eh, si no se incorpora la perspectiva de género, con todas estas consecuencias que hemos venido con, eh, conversando, en definitiva lo que se provoca es una mantención del de, eh, orden de las cosas conforme al cual las experiencias de las mujeres no son relevantes, que es lo que hasta ahora eh, parece ser, las experiencias de las mujeres no son relevantes para ser recogidas o como para ser recogidas en eh, la norma base de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, en síntesis, ¿cuáles son los efectos concretos o los impactos concretos de esto? Desde una perspectiva jurídica, es la ampliación del sujeto de derecho, es la realización efectiva de la pertenencia de las mujeres a la comunidad política y es una garantía de legitimidad para el nuevo pacto social como última cuestión eh, yo vengo del mundo del derecho y hoy día estamos hablando de una nueva constitución y estamos poniendo eh, mucho énfasis cosa que es legítima y por supuesto importante en nuestra carta fundamental no es cierto que es como la carta de navegación conforme al cual el ordenamiento jurídico todo el ordenamiento jurídico restante debe debe ajustarse. Pero, eh, conforme ya lo hemos venido conversando, esta, la, la problemática de la discriminación estructural, la, la problemática de la opresión estructural en contra de las mujeres una, es una problemática que supera lo jurídico, que supera eh, el ámbito del derecho. Yo dije en algún momento que el, el derecho es masculino, hay muchas autoras que dicen, el, el sexo del derecho es masculino, ¿bien? Eh, pero no solo el derecho, ¿bien? Eh, la desigualdad, la discriminación, atraviesa, atraviesa la, los distintos componentes de nuestro orden social, ¿bien? Entonces, no eh, es suficiente, y siendo yo alguien del mundo del derecho, no es suficiente aproximarnos a esta problemática y conformarnos con que lo vamos a resolver porque una carta fundamental puede quedar, eh, o porque en ella puede quedar plasmados distintos temas que son, que son absolutamente relevantes para la mujer. Aquí hay un trabajo que se necesita mancomunado, de todos quienes pertenecemos a la comunidad en el ámbito educativo, en el ámbito económico, en el ámbito cultural. Entonces, la, el llamado o el que yo hago como último comentario es eh, preocupémonos de, eh, de lograr que esta oportunidad única de redactar una constitución de manera paritaria, Chile es el primer país que logra redactar una constitución, que es lo que vamos a esperar, eh, de, eh, paritariamente, digo, ok, concentrémonos en ello, tratemos de aprender lo más posible la gente que es de fuera del mundo del derecho, pero comprendamos que la desigualdad atraviesa los distintos elementos que componen nuestra vida diaria. Entonces el llamado es a... A tratar de eh, sensibilizarnos y poder aportar desde nuestros pequeños espacios, eh, que no necesariamente son del mundo del derecho, a objeto de poder alcanzar mejores niveles de justicia para las relaciones entre hombres y mujeres.